Bien, el agente del que usted me comenta ciertamente eh, tuvo algunos inconvenientes con la justicia, fue acusado de que estaba portando un arma de, arma de fuego ilegal. Nosotros de inmediato nos fuimos al cuartel, ya eh, la policía lo había puesto a disposición de la justicia, eh, la justicia lo soltó con una fianza, pero nosotros... Que no aceptamos eh, personas que ten, tengan problemas judiciales... ...o que cometan actos de irregulares que riñan con la justicia... Eh, ...no estamos de acuerdo primero con la acción... ...de que él estuviera portando un arma de fuego ilegal... ...y casualmente en este momento nosotros estamos procediendo... ...y pueden pasar por el ayuntamiento a suspender de sus funciones... ...a la gente de Benito, eh, que es el que usted me pregunta hasta que se aclare ciertamente todo lo que tiene que ver con los actos que riñen contra la ley. Nosotros como alcaldía estamos comprometidos y como departamento de la policía municipal a que todo sea con transparencia, a que todos los agentes que forman parte de este equipo de hombres y mujeres eh, caminen de forma recta, legal y que todas las acciones que ellos lleven a cabo sea de acuerdo a la ley.